fin de espacio promocional el siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público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 La erupción del volcán La Cumbre en la isla Fernandina no causó el cierre de sitios turísticos en el archipiélago. Y en lo internacional, Colombia pide a Naciones Unidas que supervise el cese al fuego del Ejército de Liberación Nacional.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 La ministra de salud Verónica Espinosa dio un balance positivo de los primeros 100 días de gobierno con referente al tema salud. Bueno, sin duda alguna han sido 100 días de promesas cumplidas, como lo ha dicho nuestro presidente Lenín Moreno, en el caso de salud las promesas están ahí, nos hemos comprometido a un diálogo nacional a propósito de algo histórico y emblemático que es la construcción del Código Orgánico de la Salud y ese diálogo ha dado grandes frutos, más de 2.500 participantes en mesas técnicas, en grandes jornadas de muy alto nivel para generar aportes muy sustentados con muchas perspectivas, con todas las miradas posibles que estaremos entregando a la Asamblea Nacional como insumos para la construcción de un mejor código orgánico de la salud. Nos comprometimos al diálogo y hemos cumplido. Y no solamente hemos cumplido en sentarnos a dialogar, sino en generar productos concretos que fortalecerán el sistema de salud, un marco legal sin duda alguna fortalece el sistema de salud. Además, otras propuestas del fortalecer el sistema público. Hemos hecho muchísimo en términos de cantidad, en términos de fortalecer el sistema público en estos 10 años, pero el presidente Lenín Moreno nos ha pedido ir por la calidad, por esa calidez, porque los servicios públicos atiendan al ciudadano desde las necesidades del ciudadano, también la campaña del trato por un buen trato que está ahí en marcha, estaremos dándole mucha más fuerza hasta finalizar este año, queremos que lleguen y sientan que los servicios de salud le reciben con calidez, con cariño, con una sonrisa, así tiene que ser, vamos a dotar de herramientas a nuestros trabajadores para que sepan cómo tener comunicación asertiva, cómo manejar un paciente que está sufriendo, que está agresivo por un momento de dolor, pero también trabajar con la comunidad para que la comunidad también llegue al Centro de Salud y le vea al Centro de Salud como un espacio amigable, para que trabajemos todos juntos como tiene que ser, la sociedad no puede lograr nada si es que no trabaja de manera articulada. Así que algunos de los logros, eh, tenemos también algunas inauguraciones, el tema de drogas y adicciones ha sido una prioridad en estos días, el ministerio ha sido nombrado presidente del Comité Interinstitucional, esto garantiza una perspectiva de salud pública, no punitiva, cuidar desde la lógica de salud, que los niños no empiecen a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 Y de manera unánime, con 121 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el convenio entre Ecuador y Canadá sobre transporte aéreo. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó el convenio entre la República de Ecuador y el Gobierno de Canadá en materia de transporte aéreo que busca establecer una ruta de conexión directa entre ambos países, de tal manera que permita ampliar las relaciones comerciales y potenciar el turismo. En el debate, los legisladores aplaudieron la iniciativa y expusieron las diversas bondades que traería para nuestro país la aprobación de dicho instrumento. El asambleísta Fabricio Villamar manifestó que el acuerdo permitirá mejorar la economía del país, debido a que Ecuador es el destino de vacaciones de miles de canadienses. Y al Ecuador están llegando casi 34 mil canadienses con el objetivo de pasar sus periodos vacacionales acá por tiempos aproximados de 15 días. El fortalecimiento del turismo, además de la balanza comercial que permita exportar productos ecuatorianos e importar productos de Canadá, es otro de los beneficios tras la suscripción del acuerdo, según los asambleístas René Yandún y Esther Cuesta. Este convenio tiene las bondades para poder a futuro, inclusive, transportar carga en territorio canadiense. Este acuerdo, quisiera recordar, está enmarcado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, principalmente en el Objetivo 17, que es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El asambleísta Juan Cárdenas de su parte manifestó que Ecuador debe aprovechar la infraestructura aeroportuaria de tal manera que permita mejorar las condiciones de comercio aéreo. Es saludable entonces que establezcamos relaciones comerciales en el ámbito de la aviación aérea, del tráfico aéreo, en la misma sesión el Pleno de la Asamblea designó a Marcelo Ceballos y Glenda Criollo como delegados de la función legislativa para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que llevará adelante el concurso de méritos y oposición para la selección y designación para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral.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 En el ámbito internacional les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el programa DACA que protegía a 800.000 inmigrantes, mientras que los habitantes de las Antillas Francesas se preparan para la llegada del huracán Irma. Mientras tanto, que la Cancillería Ecuatoriana informó a El Ciudadano que las delegaciones diplomáticas en los países que podrían ser afectados por dicho huracán tienen, tienen información sobre medidas de protección y cuidado, además de estar en permanente monitoreo del fenómeno natural.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 El gobierno colombiano anunció el martes que desea que los observadores de la ONU que han ayudado en la desmovilización de las FARC supervisen el cese al fuego temporal pactado el lunes con la guerrilla ELN que regirá a partir del 1 de octubre. La idea es que de los observadores de Naciones Unidas que ya están en el terreno, que ya vienen ayudando exitosamente a toda la verificación en el proceso de paz, en las zonas veredales, etc., se desglose una parte de ellos para que se asigne a la verificación del acuerdo de cese al fuego transitorio y bilateral con el ELN. El cese al fuego estará vigente del 1 de octubre al 12 de enero del año entrante. Durante ese tiempo se detendrán todo tipo de secuestros contra ciudadanos colombianos o extranjeros. Además, se informó que un rehén ruso armenio murió a manos del ELN cuando intentó fugarse en abril tras ser capturado en noviembre de 2016 mientras traficaba con ranas venenosas. Ellos han dicho que están desde Quito dando instrucciones y en la mejor voluntad de devolver el cadáver del, del, del ciudadano ruso. Con unos 1.500 hombres, según las autoridades, el ELN es la única guerrilla activa en Colombia, luego del acuerdo de paz firmado en noviembre con las FARC, que permitió el desarme de unos 7.000 combatientes y su transformación en un partido político.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 La importancia de este logro es grande, ya que revela una evolución estratégica en la lucha contra el terrorismo y afirma la capacidad del ejército árabe sirio y sus aliados y su determinación para imponer la derrota total al proyecto terrorista en Siria y hacer fracasar los planes separatistas de sus aliados. La ciudad, que cuenta con más de 100.000 habitantes, estaba dividida en dos desde julio de 2014. Los Yihadistas controlaban el 60% de esta capital de una provincia fronteriza de Irak. La pérdida de Deir -e y de la provincia con abundante petróleo, la última de Siria todavía en manos de los Yihadistas, pondría fin a la presencia del Estado Islámico en el país tres años después de su fulgurante ascenso. El grupo Estado Islámico ya perdió más de la mitad de su bastión de Raqqa más al norte. La guerra en Siria comenzó en 2011 y hasta el momento ha dejado más de 330.000 muertos. Gestión Central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Un gusto acompañarles en este espacio de noticias. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.